Hola gente de Noy Amor en Buenos Aires, bueno, quedó nuestra última escena acá grabando. Eh, es una escena de donde muchos golpes. Hay sí, de todo, hay de todo acá. Sí. Sí. Desamor, tristeza, molestia, de todo. Sí. Sobre todo golpes. Sobre todo golpes. Y por quién será, no? Uh -huh. Sí, ¿por quién será? por quién será. Tienen que averiguarlo cuando vean los capítulos próximamente. Claro. Yo, me, yo me creo que soy inocente. Bueno, ¿Ustedes, que ¿qué dice? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que es inocente o no es inocente? Cuando vean la escena tendrán que opinar quién está a favor de Lisandro, o a favor de Rocío, o de Greta? A favor de Greta. De Lisandro, gente, de Lisandro. No, no de Greta. De Rocío. De Greta. Bueno, chicos, espero que disfruten el capítulo y nos estamos viendo.